Mi nombre es Ali soy diseñadora de modas y la fundadora de Calmo, una marca de indumentaria y decoración sostenible. El año pasado, en septiembre, tuve la oportunidad de, ir a, de participar del programa y Me tocó ir a la ciudad de San Diego, en donde mi host fue Vivian Seward, con quien bueno, tuve la suerte de poder trabajar por un mes. Y ahora ella está aquí en Uruguay, en el programa de Reverse Exchange. Así que, bueno, es un placer poder acá. Hi, I'm Vivian Sayward, founder of Novacity Sportswear, a sustainable women's sportswear line designed and manufactured in San Diego, California. I have the distinct pleasure of working with Alice Otegua of um, Calmo. She came out and worked with me during the YLA exchange program, where we really look closely at different ways of finding more sustainable sources of um, supply for the fashion uh, fashion industry. I'm here right now. I have the great opportunity to start my reverse exchange program here in Uruguay, working with Alice for the next week and continuing that project. Y bueno, ahora para para el reverse exchange para esta semana que en la que vamos a estar juntas, la idea es mostrarle a ella un poco cómo eso también se hace en Uruguay, mostrarle nuestra los procesos de nuestra lana merino, que que es un material en el que yo hago mucho foco y que me encantaría que Vivian lo conozca para poder juntas tal vez. Eh, potenciarnos y ofrecer este material y el trabajo con este material para, para otras marcas en Estados Unidos. Los invito a que se animen a participar eh, del programa Wildlife de la siguiente edición. Vale la pena, no solo van a conocer a un montón de emprendedores de toda Latinoamérica y el Caribe, lo cual es súper interesante y enriquecedor, sino que el hecho de, de estar viviendo por un mes o un poquito más en, en una ciudad de Estados Unidos es sumamente interesante, pueden aprender mucho del mercado ahí, de cómo funcionan las cosas y después eso, poderlo traer de vuelta a Uruguay, es súper lindo. Así que bueno, se los recomiendo y muchos éxitos.